Hola a todos, mi nombre es Juan Ramón Camarillo, y hoy haré un ejercicio de cálculos básicos en motores de inducción. En este ejercicio tenemos un motor de inducción donde nos cuentan la frecuencia de operación, la velocidad en vacío y la velocidad a plena carga. Preguntan el número de polos del motor, el deslizamiento a plena carga, la velocidad a un cuarto de la carga plena, y la frecuencia eléctrica del rotor a un cuarto de la carga plena. Recordemos que la velocidad del motor en revoluciones por minuto es igual a 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos. Despejando el número de polos, tenemos que es igual a 120 por la frecuencia eléctrica sobre la velocidad de revoluciones por minuto. Reemplazamos los valores del ejercicio y tenemos un resultado de 10.07, que redondeamos a 10. El resultado siempre será un poco mayor por cuenta del deslizamiento, entonces siempre hay que redondear al entero más cercano que sea par. Esto teniendo en cuenta que los polos magnéticos siempre van en pares. Hasta el momento no se ha encontrado un monopolo magnético. Entonces, pasamos a calcular el deslizamiento. Que es el resultado de la resta de la velocidad sincrónica teórica menos la velocidad actual sobre la velocidad sincrónica. Reemplazamos los valores y tenemos un resultado de 6.94%. Para hallar el deslizamiento a un cuarto de la carga nominal, suponemos que el motor está operando en la zona lineal. Con eso, el deslizamiento en esa condición será un cuarto del deslizamiento a plena carga, es decir, 1.71%. Finalmente, la velocidad eléctrica del rotor resulta de multiplicar el deslizamiento que acabamos de calcular multiplicado por la frecuencia eléctrica. Reemplazamos los valores y tenemos un resultado de 1.03 Hz.